Me llamo Mamadou Alfa Balde, eh, soy de Guinea y tengo 22 años. Bueno, yo quería cambiar, ¿no? quería ya trabajar yo mismo y ganarme, ver mi, mi futuro bien. Entonces yo decidí salir. Creo que nueve meses por ahí, nueve o diez meses esperando para entrar y no solo con la mano cruzada, sino es intentando siempre entrar, ¿sabes? Una vez que eres mayor de edad, piensa que ya ha terminado, ya tú, tu vida ya falta solo trabajar y no sabes nada de lo que es ser mayor también, sabe Pues me metieron en un colegio, he estudiado allí y he estudiado el idioma cuatro meses y después de los cuatro meses me metí en un FPB eh, de fontanería ¿no? Y estuve allí formándome y después saqué el título y así, estoy haciendo cursos siempre, que salga y nunca esperar que decir, bueno, yo ya me rindo, no voy a estudiar más o algo. Cuando se recuerda lo que ha pasado, hacia imposible, ¿no? Y bueno, pero aguanta y está con eso. Hasta conseguir tu futuro, te acepta así y, y sigue, claro.